Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando y viendo este video. Siempre digo escuchando este video y también lo estás viendo. Bueno, eh, bienvenidos a patagoniaastral.com, nuestra web. Eh, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Marcelo Cheiro Díaz si estás viendo este video lo estás viendo seguramente por el canal de youtube así que si no estás suscripto y te gusta el contenido eh, de este canal te invito a que te suscribas le des clic a la campanita que a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón bueno vamos a la clase de hoy la clase de hoy es sol en capricornio acá te lo voy a señalar <coughs> Sol en Capricornio, en la Casa 5, Casa 5 en Capricornio. Vamos a empezar por ahí, porque vamos a ver el eje 5-11. Entonces, Sol en Casa 5, Narcisistas, Apasionados, Creativos. Casa 5 en Capricornio, Trabajadores, Disciplinados, Restrictivos. Sol en Capricornio. For, fortaleza, fortaleza del ser, aplomo, perseverancia, obstinados, severos, ambiciosos. Si vos estás estudiando una configuración así, es posible que estés ante una persona disciplinada, que se apasiona y es perseverante en todo lo que hace. Esa sería una de las posibles frases claves. Ahora bien, vamos a el sol en Capricornio, pero en la casa 11 y la casa 11 también en Capricornio. Casi, sol en casa 11, amistoso, superficial, vanidoso. Casa 11 en Capricornio, solitario, selectivo. Maduro, sol en Capricornio, fuertes o fortaleza, aplomo, aplomo del ser, perseverante, obstinado, severo, ambicioso. Entonces, si estás ante esta configuración de un sol en casa 11, esa casa 11 en Capricornio y el sol también en Capricornio, es posible que estés ante una persona muy obstinada en seleccionar muy, pero muy bien su círculo de amistades. Pocos, pero buenos. Muy sele... no sé si buenos, pero muy seleccionados, sí. Bueno, como te digo siempre, acá, de este otro lado, al lado de la flechita roja, te va a quedar una cajita de descripción que aparece sobre el video... En el que tenés toda la lista de reproducción de todos estos videos. ¿Para qué? Para que hagas desde el primer video. Pues si no entendés este, ¿por qué no viste todos los anteriores? Si viniste viendo todos los videos short, ya casi, ya casi, te falta muy poco, créeme, para convertirte en un astrólogo, un astróloga, un astrólogo. ¿Nos volvemos a ver mañana? Claro que sí. Chao, hasta mañana.